Ciudadanos que transitan diariamente por la avenida Bienvenido Fuerte Duarte en esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron este martes la situación de un hoyo en plena vía. Adiós, que ese hoyo estaba muy bien porque el alcalde lo mandó a arreglar, que le subieron la otra capa. Ahora se le hace un hoyo y los motoristas se extrañan. Entonces, eso se está hundiendo cuando la tapa se meta. Se van a matar los motoristas y que los vehículos que se han roto la goma con todo. se han ahí? De todo aquí han parado yo gente a dos manos. Yo quisiera que pasaran a alguna una pasola por ahí, que a veces de nunca. Nadie tiene miedo, ahora, cabrón. Ahora aquí nadie tiene miedo. Nadie pues tiene, él, tiene miedo. Ahí, ahí van varias gentes que se han caído por todo. Claro, y por él por tiene por que por venir por a arreglar eso. eso. Para NTN su noticiero regional, Joan Nic Paulino.